Eres sirena y gaviota, gasela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño. Eres moruna y cristiana y tienes ganada las puertas del cielo, porque recoges. Todo el que llega pidiendo consuelo San Pedro huele a sal Y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar Que un enamorado dejó en el ingenio Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo en esta tierra el Parque del Vuelo. Fantástica, recorriendo las calles de San Pedro Alcántara. Este pueblo tan bonito que me encanta pasear por sus calles. Bueno, esta es una de las calles más científicas de San Pedro Alcántara. Y me he encontrado aquí en una cafetería que también tiene un té y cosas muy ricas. Y bueno, me a tomado un café para irme entorando que todavía me queda mucha mañana. Pues claro que no me más curioso. Top que es de té y café para llevar, así que aquí y como siempre andamos con prisa como soy yo, pues me he parado aquí, me voy a coger un cafelito y me lo voy llevando por el camino para aprovechar el tiempo. Pues ya sabéis tenemos aquí en la calle San Rafael, ¿eh? como he dicho una calle muy céntrica. Además tenemos el laboratorio. De, también de nuestra amiga Francisca sí, Becerra que qué bien para los pasteles que vienen a sacarse sangre y luego el cafeíto para entonarse bueno, fijar vamos a ver la bollería que tiene vamos a acercarnos porque vemos aquí que tiene croissants, cofres variedad de sabores, todo para disfrutarlo, y aquí vemos este expositor, ay, que cosas más ricas, bueno yo estaba ahí haciendo plan para el verano, pero que más, hoy no me privo de nada, ya que he encontrado esta maravilla, bueno, de este que tiene también de tamaño, ¿sabes? porque, claro, ya a lo mejor porque pegue uno más pequeño, pero el que necesite más, pues ahí tenemos té, café, de tamaño que queráis y además, algo curioso que he visto aquí en el escaparate, que tiene galletas para mascotas, al módico precio, de 2,50 euros, ya lo vemos ahí puesto en el expositor y que y además relleno si queremos mixto con pues, jamón y queso bueno, qué tal, buenos días ¿a días me guste el cafelito? Sí, sí. Venga, pues bueno, que tantos clientes pasan por aquí y que todos satisfechos con el café bueno, pues venga, os dejo aquí, desde el Top que me llevo mi cafelito, voy a seguir con el trabajito bueno, enhorabuena a la propietaria que es una chica joven con muchas ganas de trabajar, con una iniciativa estupendo, además que no ha demostrado que también sabe hacer fotos divina, así que se puede dedicar a lo que quiera, porque lo, todo el trabajo que desempeñe lo hace fenomenal. Enhorabuena. Bueno, que está ahí, está trabajando, no puede hoy atendernos, pero seguramente que próximamente nos hablará de cómo ha surgido esta iniciativa, aunque yo ya lo conocía porque ya me dijo hace tiempo que tenía este proyecto por fin realizado y con mucho éxito. Enhorabuena. Capelito Miriam. muchas gracias. Muchas gracias, y, gracias. Que estupendo papelito, qué rico, qué rico. O sea, muchas el gracias. café que gracias. ponéis aquí es de calidad como todos los productos. Gracias. Muchas gracias Mila, por vosotros. Gracias. Adiós, me voy. La voy de la a Dale una ay muchas gracias, gracias. mira aquí el aquí? El <risa> dice, aquí está la tuya ay, que el mío se lo cometo lo que pasa es que es muy grande ay. es muy grande y gordo te la parto el mío ah, sí que vale. se lo cometo ahí no lo mira qué rica qué le cuesta no le ha gustado no te ha gustado genial es que es más tonto este para las comidas no Pa odi. A mi a le gusta todo Tu a buscarla toma. A ver si de tu mano No, no. Esa no, esa que está muy babeada Pues toma Ay mira a Sí, Pero ahora mírala, la, ella va a buscarla Pero no la, la coge pero no la mastica, la suelta es su cabeza. puede, la ser, casa, puede ¿no? ser, porque la cosas así con mucho cuidado, muy lentito, como claro, con mierda. La que yo tenía en la calle no comía, ahora de puerta para adentro mi casa. Ay, pues muchas gracias. A ti, ¿eh? Qué buena pinta, eh. La verdad que sí, ¿eh? tiene una pinta.